para hablar acerca de este Día Nacional de la Cuyicu que se celebra hoy, está junto a nosotros el viceministro de Interculturalidades, Feliciano Vegamonta, a quien le agradecemos. Viceministro, buenos días. Muy buenos días, hermano, y un saludo a todos los hermanos y hermanas uh, de todo el territorio nacional. Viceministro, ¿qué significa la hoja de coca para los bolivianos, para nuestra cultura? Bueno, la hoja de coca, para los bolivianos, para las 36 nacionalidades de Bolivia, es nuestra identidad cultural. La coca es la fuerza de los pueblos indígenas, de las naciones originarias. La coca además es el poder, es el saber y por eso nosotros como quechuas, los aymaras, todos absolutamente tenemos... Uh, esa, esa obligación de defender porque sabemos en su estado natural la coca no es veneno, no es droga y lo único que el imperio ha satanizado la coca diciendo que es un estupefaciente pero sin embargo quienes han demandado el tema de, de la cocaína para confundir al mundo son ellos, los del imperio pero nosotros los... Los que habitamos en esta noble tierra siempre hemos utilizado la coca para grandes fiestas, hemos utilizado la coca, por ejemplo, para algunas actividades rituales, la coca nos ha servido de alimento, de medicina, porque antes en el campo no teníamos médico, no había enfermera, pero la coca era nuestra medicina y por eso vamos a seguir defendiendo, no solo los hermanos productores, sino también los pisteadores. Tenemos la obligación de defender a nuestra sagrada hoja de la coca. ¿Qué tan importante en este contexto en el que enmarca, en, el, en esa negación permanente, en esa estigmatización permanente por parte de algunos países del mundo a la hoja de coca, qué tan importante fue la resolución de Naciones Unidas del 2013? Eh, bueno, eh, como han satanizado, incluso hasta han pretendido prohibir el manejo de la hoja de coca Claro, el plan coca eh, era la política eh, principal del gobierno de Banzer Por supuesto, pero eso venía orquestado desde el, desde el imperio de Estados Unidos, desde el capitalismo Pero sin embargo, gracias a, a ese esfuerzo de nuestro gobierno la coca se ha despenalizado Y sobre todo eh, cuando Bolivia nos adherimos a la convención del, de 1961 Ahí ya nosotros nos quedamos contentos Porque a partir de, de aquello se permite el masticado de la coca Pero nosotros siempre hemos dicho que la coca jamás se va a perder cómo quisieron exterminarnos con nosotros, con, con los indígenas, con los originarios, con los dueños de esta tierra, pero junto a nosotros querían también exterminar a nuestra sagrada hoja de coca, pero por fin ahora hoy en día estamos, uh, sigue luchando por esa liberación, por eso hoy día se recuerda el Día Nacional de la Cuyico porque está enmendado con una ley del Estado Plurinacional, entonces eh, la coca siempre va a ser eh, nuestro, nuestro poder, yo digo, por eso en nuestra pancarta, por ejemplo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, decimos coca, poder, tierra y territorio, esa es nuestra lucha y por eso vamos a continuar luchando por nuestra sagrada hoja de coca. Viceministro. ¿Cómo ha sido el transcurso de la lucha por la revalorización de la hoja de coca? Es decir, teníamos una época a finales de los 80s y los 90s en que eh, la lucha por parte de los productores de la hoja de coca, principalmente del trópico cochabambino, fue muy dura, se encontró con una realidad muy adversa, de ahí salió el presidente Evo Morales. Eh, y ahora tenemos una aceptación en el contexto internacional y un reconocimiento al masticado de la hoja de coca. ¿Cuánto se ha avanzado en la lucha y cuánto falta? Bueno, eh, yo diría que esas largas luchas en defensa de la hoja de coca en el trópico de Cochabamba, pero también en los yungas de La Paz, eh, nos ha llevado a, a conseguir el poder político. Pero desde ese poder político ahora entramos eh, a la etapa de la industrialización de la hoja de coca. Ah, conocemos que, sabemos muy bien que la coca tiene muchas eh, cualidades, tiene diversas esencias, tanto medicinales como alimenticias, pero sin embargo nos falta aún seguir promocionando esos derivados de la hoja de coca para que toda la ciudadanía conozca y entienda de manera perfecta de que la coca no es veneno para la humanidad, sino más bien es medicina, la coca nos da fuerza y gracias a Dios hoy en día se, se, se pixea en todos los espacios. Yo veo pixear a los jóvenes, a los transportistas, a los profesionales, los campesinos por supuesto, todos absolutamente picheamos la coca, pero aún tenemos que seguir promocionando los derivados, la esencia de la hoja de coca, y eso es una tarea de, de nuestro Estado, es una tarea de todos, y por supuesto el gobierno nacional, todas las instancias del Estado, tenemos que estar de manera comprometida, decidida, de seguir promocionando la esencia y sobre todo los derivados de nuestra sagrada hoja de coca. Viceministro, como gobierno, como Estado, ¿qué estamos haciendo para revalorizar la hoja de coca? Hay una ley, la 864, que justamente eh, asegura que este es un patrimonio eh, prácticamente cultural de nuestro país, el masticado. Como es un patrimonio cultural, pero aparte de eso, yo veo que es importante ¿no? tomar uh, la conciencia desde las organizaciones para impulsar el tema, en el tema de la industrialización, inclusive ese producto industrializado tenemos que promocionar en los mercados internacionales, aún hasta este momento ya muchos países conocen, ya tenemos muchos productos industrializados, pero tenemos que seguir impulsando ese, ese trabajo desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a través del Viceministerio de Coca y por supuesto nosotros como Ministerio de Cultura y Turismo nos sumamos a ese trabajo de promocionar eh, nuestra Sagrada Hoja de Coca más que todo como productos industrializados y ahí también se sumará el Ministerio de Desarrollo Productivo entonces todos tenemos que eh, hacer la fuerza para que toda la ciudadanía conozca nuestra hoja de coca y sus derivados. Y sus derivados además medicinales, ¿no? hay pomadas ahora, los dulces, lo más conocido a nivel internacional sin duda alguna es el mate de coca, que en otros países le dicen té de coca, eh, entonces debemos seguir trabajando en ese sentido. Viceministro, quiero cambiar totalmente de tema, aprovechar su presencia usted como un... Eh, dirigente social muy importante del departamento de Cochabamba, un 11 de enero también, lastimosamente del año 2007, estamos hablando de hace 11 años, eh, se daba esta masacre en la que perdieron la vida tres personas, eh, dos de ellos eh, campesinos que habían llegado desde diferentes puntos para eh, mostrar justamente el rechazo a esta intención de separar Bolivia, en palabras ...de los dirigentes. ¿Qué recuerda de aquel 11 de enero del 2007 en Cochabamba? Bueno, el 11 de enero del 2007 en Cochabamba, no solo en Cochabamba, sino en todo en todo lo que denominaban la media luna... No ...querían descuartizar a Bolivia, querían separar con el pretexto de autonomía y ahí también se sumó Cochabamba a través del prefecto Manfred de Esvilla, lo cual nos ha traído un, uh, un episodio muy crucial, nos ha traído el luto a los cochabambinos, a hacernos enfrentar entre campo y la ciudad, pero eh, yo diría, en ese momento los campesinos y sobre todo la gente que siempre pensamos en Bolivia, Hemos planteado que Bolivia nunca puede dividirse, sino más bien Bolivia tiene que ser unida y jamás hemos aceptado nosotros que Bolivia tenga la media luna. ¿Cómo vamos a tener media luna? Entonces hemos peleado por la luna entera, pero sobre todo los intereses de los partidos de la derecha nos han hecho pelear, pero nos recordamos ese momento los que hemos estado con una firme posición era defender sobre todo eh, que Bolivia no se debida pero esos intereses de, de los prefectos querían dividir, descuartizar a Bolivia pero de todas maneras hoy en día seguimos eh, en esa lucha de defender que Bolivia nunca será dividida si no tenemos que ser más unidos más fuertes y capaces de eh, competir con otros países entonces tenemos que luchar por aquello, por eso ahora tenemos la estabilidad económica, social política y ese es lo que hemos ganado, tenemos que cuidarlo Viceministro, para terminar eh, ¿Qué recuerda usted del 11 de enero del 2007? ¿Dónde estaba? ¿Había llegado a la ciudad de Cochabamba para participar de las diferentes manifestaciones? Mm, bueno, yo soy cochabambino y como todo cochabambino Hemos tenido que estar junto con nuestras organizaciones, con la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. Nosotros estábamos uh, por el Prado y justamente ahí vinieron del, del sector del norte, ¿no? un grupo de personas encabezados por aquellos uh, personeros, incluso yo puedo recordarme de Arturo Morillo, incluso del alcalde del exalcalde de Cochabamba de José María Leyes, y quienes encabezaron, pero por supuesto nosotros tampoco podíamos retroceder viéndolos a ellos, por supuesto hubo un enfrentamiento donde perdemos eh, vidas, tanto del lado de ellos como también de nosotros, de nosotros cobraron dos vidas, pero finalmente eh, esa lucha nos ha costado luto, sangre, pero se consigue lo que es la unidad de Bolivia. Entonces yo lo único que recuerdo es que ese día nosotros dijimos Bolivia jamás se puede dividir, ellos dijeron eh, adelante Santa Cruz con, con su autonomía, se sumaron a, esa, a ese divisionismo, pero descaradamente ellos se organizaron justamente para liquidar a los indios, pero nosotros no nos consideramos... Eh, como indios, si no nos consideramos como bolivianos, como cochabambinos, y siempre vamos a defender nuestro territorio. Viceministro, muchas gracias por haber estado junto a nosotros. Muchísimas gracias, hermano. Viceministro de Interculturalidades, Feliciano Vegamonte, hablando de lo que es el Día Nacional de la Cuyicu Y aprovechamos para también hablar un poquito sobre lo que pasó ese fatídico día del 11 de enero de 2007. Enero Negro, como se denominó, en Cochabamba, tres vidas. Se perdieron, enfrentamiento entre cochabambinos, entre gente que llegó desde diferentes puntos del departamento para mostrar su rechazo a ese adelante Santa Cruz con su independencia del entonces prefecto Manfred Reyes Villa.